Y Olivense Minaya, nuevos directores de la PN. El presidente Luis Abinader designó a Eduardo T Eduardo Alberto Ten como director de la Policía Nacional en sustitución de Eduardo Sánchez González. Como subdirector, fue designado el general Horizón Olivense Minaya. Las designaciones se realizaron, fue mediante el decreto 656-21. El nuevo director de la policía, y lo vemos, bueno, ese es Olivense Minaya, el director nuevo de la policía, el señor eh, Eduardo Alberto Ten, tiene fama de ser severo con los delincuentes. Eh, eso, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces, el 3 de octubre, cuando fue posesionado jefe en Santiago, pidió a los delincuentes que recojan sus maletas. En varios videos de redes sociales se ve al general participando, al general Alberto Ten, muchachos, junto a otros miembros de varios operativos para intervenir fiestas clandestinas en la vega, que no solo violentaban el horario de no circulación y otras medidas sanitarias, sino que también obviaban la hora tope para el expendio de bebidas alcohólicas. Eso lo recordamos, aquí lo pusimos en el programa, hace ya el año pasado. En su historial, el 16 de agosto de 2010, oye, oye esto Néstor, con Leonel Fernández dirigiendo el país, el general Ten fue puesto en retiro forzoso, por la Policía Nacional, con disfrute de su pensión bajo, la, bajo el supuesto de antigüedad en el servicio. Ese caso lo llevó el General ten a los tribunales y ganó, siendo reintegrado en 2015. De su lado, Olive, Horizon Olivense Minaya, ahora sí lo pueden poner, desde marzo de 2014, fungió como director regional del Cibao Central, con Hacienda en de Santiago, después al año siguiente, en el 16 de marzo de 2015, fue sustituido, por el general de brigada Héctor García Cuevas, que en ese momento se desempeñaba como director de la provincia de Santo Domingo. Y después de eso vino aquí a la dirección nordeste con asiento en San Francisco de Macorís hasta el año 2019, cuando fue sustituido por TEN. Eh, vimos ahí en, el, en uno de los videos que una de las cosas que ocurrieron aquí con Oli, Horizon Olivense Minaya fue el incidente en el, frente al ayuntamiento, entre un policía y un, y, y un y, concho. Uh -huh. sí. Entonces, ya después, Horizon se trasladó, después de estar aquí en San Francisco, y en la región nordeste, a la regional oeste de la policía, con sede en San Juan de la Maguana. Ahí estamos viendo los historiales Mira, de los eh, dos eh, generales que generales, pasaron por aquí. Eh, tanto Horizon <risa> como Ten... Eh, han hecho buen desempeño en lo que es la policía siendo directores en diferentes pueblos debo destacar a Alberto Ten que lo conocí en pandemia uh -huh. cuando inició la pandemia que estaba aquí un hombre muy entregado a su labor eh, aplicándole la ley a todo el mundo no es que yo soy fulano como quiera usted se iba si usted estaba fuera del toque de queda y siempre vivía aconsejándonos a nosotros como prensa cuando hacíamos el recorrido y un hombre que no le tiene miedo, dice delincuente, se metía a los barrios con nosotros. Allá hay videos que, que muestran el coraje como policía de Alberto Ten. Se metía a todos los barrios hasta allá, eh, acompañado de, del guardia Candao. <risa> sí. Que iban para allá y nosotros atrás, Filo y yo, ahí grabando. Y es bueno que sea el director ahora. Ahora voy a decir algo. Cuando ustedes vean que Alberto Ten apriete la tuerca, no sabe los derechos humanos está defendiendo a delincuentes. La okay. mamá apoyadora, que no robamos motor. Que nos robamos motor, no. <risa> Entonces, este hombre sabe cómo combatir la delincuencia. No cojan pena después cuando pase cualquier percance, que salga, ah, no, que esto, que lo otro. No. Ustedes pidieron <coughs> la institución de Eduardo Sánchez, que es también buen general, y ahora está Alberto Ten y Olivense, que son oriundos de aquí, de San Francisco de Macorís. No, uno, uno de ellos es oriundo de aquí y el otro es postizo de aquí, porque claro, claro. Olivense tiene un eh, un cariño y una buena valoración de la gente de aquí de San Francisco. Claro, tuvo, su, la, tuvo su rencilla y su choque no, con, no, y con, con la, sectores, pero no dejó indiferente con presa a nadie. la prensa siempre se manejaron bien, siempre le, le dio su momento, hablaron con la presa de frente no como otros generales eh, que, que nunca querían hablar con la prensa, con nosotros íbamos al cuartel de aquí, pero Alberto Ten siempre y su equipo. Ahí está también Suárez, que es un comandante, Suárez, que siempre está con Alberto Ten, también está Luzón y Acona, que eh, se le aprecia mucho, son coroneles eh, que demostraron la humildad y demostraron que son personas del bien común esperemos en Dios que no lo manden para carlos hijitas <risa> y, y luzón que ellos con una sonrisa te metían preso Eso, ah no hermano hey, no, usted está preso venga que allá vamos a hablar ya entonces que son personas que saben llevar la ciudadanía cuando está alterada eh, esperemos que eh, coja otro rumbo lo que es la policía nacional en cuanto a estos casos que han pasado no, más aquí en San Francisco de Macorís, como tú decías, que era lo que más te pedía por la situación que estaban pasando últimamente, los atracos, los secuestros, que ya estaban volviendo a resurgir después de hace mucho tiempo. Entonces ya ahora, pues la persona también pero pues, tienen que saber que no es que él sabe dónde yo están, los lo atracadores y los ladrones, que van a esfumarse desde que él entre, sino que ya vuelve el trabajo de nuevo. Entonces es como decían también eh, Néstor y Villalona, que la población tiene que también tener educación al igual que la policía como su profesionalismo, que es no reclamar cuando están haciendo algo porque es por medidas y que son cosas reglas que tienen ellos que que tienen ellos que cumplir y que no tienen por qué reclamar sino ni ser prepotente, porque para eso se está haciendo esta reintegración de él y también de la Policía Nacional, así que esperemos que cuando ya él inicia, inicia todo esto sobre la policía y la seguridad de aquí de nuestro pueblo San Francisco de Macorís, pues juntos podamos pues cambiar y volver a ser como éramos anteriormente. Mira ahí en este videito que están pasando, ese fue en mayo de 2020, ¿verdad? Ahí estaba Sierra Difo, así es, que es bien conocido y bien apreciado por este pueblo San Francisco de Macorís. Esa, ese video fue de cuando salieron a las calles, en mayo, después, como, cuando comenzó a abrirse todo, después de tres meses cerrado diciéndole a la gente que, se, que usen su mascarilla y que, y que mantengan las medidas. El general de la policía salió por toda la... Por toda la... Bienvenido Fuentes Duarte a hablar con los dueños de negocio para, para pedirles que mantengan las medidas en medio de la pandemia. Y esto fue algo que de verdad eh, logró muy buena valoración de la gente eh, y no era algo normal porque no era algo normal ver a la policía en esto y esto mostró el compromiso de la policía en ese momento con el general ten en medio de la pandemia sí. eh, yo puedo decir que el general ten en, la, en las redes sociales comenzaron a decir que es un hombre de mano dura de la línea de candelier no yo no lo veo así el hombre eh, es un hombre que quiere cumplir con su trabajo, es un hombre serio, pero que no te, mal, no te maltrata, no atropella a la gente. Y Néstor, que estuvo con él eh, más cerca durante la pandemia puede, darte, puede dar testimonio de eso, de que eh, Alberto Tey no es un hombre que atropella a la gente, no es un hombre que eh, por lo menos en el momento en que lo con, eh, tuvimos aquí como director de la policía, no es un hombre que atropella a la gente, no es un hombre que eh, le cierra la puerta a la prensa y así pasó con Olivense Minaya aunque también pues con Olivense hubo unos cuantos encontronazos ¿no? pero eh, propios entre la relación policía y la, y la población pero en, los dos tuvieron o sea, cuando salieron, cuando se hizo balance eh, tuvieron una buena valoración de la gente, de los grupos populares de los grupos sindicales eh, la misma prensa, o sea, incluso ellos eh, aquí al Telenor ellos eh, acudían aquí para informar a la gente y hablar a la gente sobre lo que hacía la policía y también cuando ocurrían casos eh, eh, importantes no de violencia entonces ellos estaban ahí dándole las informaciones a la gente y esto es algo bueno y ojalá que esa, que esa línea que tengan ellos dos eh, que tuvieron ellos dos aquí en san francisco de Macorís y en la región nordeste sea una eh, sea esa línea la que se mantenga a nivel nacional y esto le va a dar un, una mayor imagen, una mejor imagen a la Policía Nacional que de verdad está en una situación difícil. Yes. Es algo que no viene desde ahora con Eduardo Sánchez sino viene desde muchos años atrás. Y ojalá que esto contribuya al cambio, como lo hablamos anteriormente, de el cambio que están haciendo ahora de las reformas de la Policía Nacional. Que esto ayude a que haya un mayor acercamiento y una mejor valoración entre el pueblo y la Policía Nacional. Claro, no y el pueblo también tiene esperanza porque ya él, él conoce la situación, ya ha manejado esto aquí, sabe lo que está pasando, sabe dónde, es que hay que poner, y no es mano dura, porque la gente cuando están haciendo el trabajo que tienen que hacer para que la cosa lleven bien, y la gente como decíamos que es un país sin regla y cuando la quieren imponer, ay, qué mano dura que hace esto, que tiene la cara de esto, que no habla bien, pero las personas siempre van a terminar opinándose cuando se va que pasa la situación, lo necesitan y lo piden de nuevo, luego que han pasado esta situación, estuve a todo el mundo en las redes sociales a ah, Candelier, ay que Trujillo ay que ellos quién, entonces, ellos fueron mano dura entonces uh -huh. el pueblo cuando no, las cosas no salen como ellos quieren, quieren seguridad pero quieren que las cosas sea como ellos digan y cuando no permiten que se hagan como están establecidas pues dicen que son mano dura pero sabemos que él ya conoce la situación de San Francisco de Macorís, lo que está sucediendo y que sabrá tomar la rienda de esta situación. Eso a nivel nacional Así es. Eh, mira, la gente es bárbaro, porque la gente ahorita viene, y si vienen así de una forma más represiva, ahorita vienen y se quejan y dicen, ay, no, que nosotros queremos a Edgar Sánchez de nuevo. Ajá, sí. después que lo acabaron y se lo comieron, diario, por claro, la delincuencia. No es que aguanten no, no. ahora, que este, este hombre viene con la banda de música, con Alibaba, sí, sí con todo el mundo. Este hombre no tiene que ver y que yo soy fulano, que no, que me deje pasar nada de eso. No, mira, mira que un video del de alcalde de Barahona, que él se enfrentó frente al alcalde de Barahona porque tenía sí. un teteo ahí eh, fuera de hora y se le enfrentó. Yo digo, no, pero una vez, usted una está vez mal? recuerdo yo también que él detuvo a alguien con un permiso. O sea, un permiso de una empresa, pero el tipo estaba como alineado. Pero usted no está trabajando ahora mismo en este horario. Vamos <risa> a llamar a la empresa a ver si está trabajando. No, pues, espéreme allá. <risa> Cuando yo llegué. Y era uno de los generales que se acostaba más tarde aquí. Eh, Alberto Ten la haciendo, la calle, a, la haciendo la claro, haciendo la ruta igual que un policía normal. Un Santiago, delitos, también? Eh, sí, se, sí. también nos recibió allá en Santiago nosotros. Nosotros hicimos el live en Santiago, me acuerdo yo. Y ellos nos recibieron también cuando lo pusieron allá en Cibao Central. Nosotros fuimos, enganchamos los motores un camión. <risa> eh, <risa> me di esa pedía, yo y yo la para. <risa> Tuvimos que hacer un delivery pues, no, no tienen que ir por ahí para que encuentren el cuartel. Porque tú sabes, cuando yo salgo de este pueblo con una alegría, y boté la llave de motor. Cuando <risa> el este mundo dijo, ya lo vamos. ¿A, ¿A dónde? Yo sin llave. Entonces nos quedamos ahí y después nos perdimos. <risa> sí, Pero eh, muy agradecido del trato que ellos, como nosotros, como prensa, recibimos de parte de Alberto Ten. Vamos a dar una pausa.